Buongiorno cari amigo Da Pablo El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento Para rasurar el glúteo Vamos a tonificar ese glúteo a inventarlo duro y potente Como el de Jennifer López Como una piedra Por eso, bisogno el giorno de hoy De estas bandas elásticas Cada color tiene una resistencia eh, Por ejemplo, el negro es la più, più dura Después sigue la, la, la blu después la verde y por último la, la rosa y me mancado la yala que es ancora più más più, più mole el giorno de hoy vamos a hacer 7 ejercicios para diventar ese glúteo duro y sodo ¿cómo voy a hacer voy a hacer un circuito vamos a hacer 35 segundos de trabajo de esfuerzo de de con, con 15 segundos de, de recupero si tú el próximo ejercicio lo haces con más motivación yo quiero que con este este vídeo eh, tú sienta realmente el ejercicio que hay laborato porque tanta gente dice voy a laborar el glúteo y siente mal en el colo cuello no es no es tú debes sentir propiamente el ejercicio y el día siguiente tú me puedes escribir Pablo no he sentido niente esto no es tu aposto o sonó a pesi. Tú me puedes dejar tu comentario, ok vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de movimiento en el posto Importantísimo, cuando vamos a, a, a elaborar el glúteo, fare un poquito de una activación, una activación No fare actividad física con la pancha vuota, ni aunque con la pancha troppo piena porque si no, después nos da un poquito de, de, de, de, de, de fastidio vamos a hacer un poquito de corsa en el posto, donde yo me encuentro le mani, usa le mani, sorridente, el giorno de hoy estamos en primavera, como puedes guardar las, las flores cambian de colores, todo muy molto, molto bello, muy eh, positivo, la buena energía Tú, has dormito bien, hay dormito bien y mangiados bien me imagino que ahora estoy en forma activa para hacer estos ejercicios con con Pablo glúteo, glute duro con la banda elástica me piego un poquito salgo ok nuevamente ok estos ejercicios yo los voy a repetir en dos vueltas ahora vamos a iniciar con el con el squat lo hago en dos vueltas así un ejercicio lo hago en dos veces así al finalizar todo nuestro ejercicio mueve en el posto en el posto vamos a hacer cueste Cambio. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a impostar nuestro timer. Yo el giorno de hoy voy a laborar con la con la blue y con la negra. Pues estas la qua. Pero primo de iniciar, eh? primo de iniciar un poquito de, de agua. Ah, buena, buena, buena esta agua, buena esta agua, la chimola Perfecto perfecto, voy a impostar mi, mi timer para hacer este circuito para mantenerse en forma con y con, con... más. aproximadamente dura 16 minutos ok, ok me voy a preparar con, con la bandanera con la bandanera la bandanera. No, meto la bandanera de esta forma ok vamos a meterla agua vamos a iniciar nuestro circuito prepárate 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1. Abro, echendo, salgo, salgo, salgo. Lentamente, lentamente. Que el ginocchio no supere la punta del piede. Posso meter la mano dietro, avanti, encrochada, como voy. La banda debe estar siempre aperta, así. Una, Hay una resistencia, porque si no la abro, de niente ser va a haber la banda más potente si la, la tengo un poquito mole. No, debe abrir, abrir, abrir, abrir. Lentamente son 35 segundos que tú vas a hacer este ejercicio. Positivo. Cargo. Ok. Nuevamente. Vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente. Nuevamente. Respira profundo, respira, respira. Llena de energía de oxígeno de vida nuevamente Tra. yo meto un poquito la mano en la testa así, vecino chino la oreja. o aunque dietro, guarda así, ah, guarda guarda la banda es aperta, aperta no? no estoy diciendo bugie se se se se se se lentamente, lentamente, lentamente Lentamente, cende fino donde tú riesca. Sí. Nuestro próximo ejercicio. que vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de, de caminata. Caminata, caminata, caminata. Tipo escuote, camino, me exposto. De, de A a B. Me exposto, me exposto. Una caminata. Una caminata ligera. Mala cual. Caminata. Ta, ta, ta. Torno torno va continuo largo largo largo largo continuo nuovamente nuovamente mantente lì mantente concentrato concentrato torna indietro torna indietro sì sì ah ah nuovamente sì aperta aperta aperta ta, ta, ah ah si Se sente no Ok, Santa Madonna, 60. 60. Vamos a repetirlo nuevamente. Nuevamente. Lo importante. Tú te mueves a tus condiciones físicas. A tu capacidad. Lentamente. Lo importante es moverse. Ta, Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Nuevamente. Esquina derecha, guarda, Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Nuevamente. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Sí. Sí. Ok. Vamos a utilizar nuestra... Nuestra otra banda. Vamos a parar acá. Ok, bueno, que vamos a parar. Dirito, dirito. Toco, toco punta. Toco toco. Toco, toco, toco. toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Tira. Tira Tira sí. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar Cambio, cambio, cambio Cambio de gamba Cambio de gamba Posiciones Posiciones del gato Ok Uy. Toca Toca Toca Toca Toca Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. También lo puedes hacer de esta forma, si voy, yo lo hago un más largo. Ta, toca, toca, toca, toca, toca. Ok, nuevamente, cambio de gamba, cambio de gamba. Son dos voltes, dos voltes. Dos veces, dos volte Ok. Prepárate. Prepárate. Prepárate. Cuesta no se enferma más. Da, Va. Senza tocar. Cuesta sin tocar. La prima tocábamos. Cuesta sin tocar. concéntrate concéntrate. Glúteo duro. Glúteo duro y sodo. Cosí cuando tocate. 60, se siente, se que es una rocha. Va motivación de tocar, ¿no? Debe sudar. Va. Sí. Ok, sí. Uh. ok, ok, ok, ok. Nuevamente, vamos. Cambio de gamba, cambio de gamba. La negra es difícil. Nos he cambiado la blue. Intermedia. Ok, se va, sin tocar Ya, ya están cayendo la, las gotas de sudores. Continúa. Madre de Dios, ya se siente la gamba tónica, la gamba. Glúteo y gamba 60, siente, se siente. Adesso, nuestro próximo. Vamos a fare uno uno de lato, lato, guarda. Lato. esdrayado, Va. yendo un poquito. Salgo. yendo un poquito, salgo. yendo un poquito, salgo. yendo un poquito, salgo. yendo un poquito, salgo. Echendo un poquito, salgo haciendo un poquito, salgo. La punta. Verso de mí. Debe guardar así. A martelo. Sí. Sí. Sí. Sí. Ah. Sentelo. Sentelo. Sentelo. Sí. Sentelo. Sí. Sí. Ok. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Cambio. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos. Cambio de gamba. Cambio, cambio. Cambio. Ok, va. Ah. Ah. Sí, se siente, ¿no? Ah. Ah. Sí. Mantente. Mantente. Mantente. Mantente. Se siente, ¿no? Lucha. Ok. Nuevamente, nuevamente. Cambio de gamba, nuevamente. La última, la última con cuela y Después puedo ir manca la de lado. Ok. Se siente la resistencia. Vamos a poner el corto y lungo. Va. Está. Mantente. Sí a martelo mantente 1 2 3 va 1 2 3 4 mantente mantente 5 va 6 mantente santa con estos ejercicios me van a morir a mí, ya lo siento, durísimo, siento durísimo con el glúteo, guarda, lo siento durísimo, más fuerte que, que el glúteo de Jennifer López último, último, madre de Dios, dame energía, cueste. ah 1, 2, 3, va, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua. si, sí. sí, mantente, oh, madre de dios, madre de dios, cual vamos a fare, vamos a fare, ponte glute, ponte glute. cuando salgo voy a abrir, Salgo, abro, yendo, salgo, abro, yendo, salgo, abro, yendo, salgo, abro, yendo, salgo, abro, cierro y siendo. salgo, abro, chiudo y siendo. salgo, contraigo el glúteo y eyendo, va, salgo, contraigo el glúteo, cierro, salgo. Abro, chiudo, contraigo el glúteo, abro, chiudo, ok, pues este sí si me piace, pues este sí si me piace, el otro me da la chato muerto, es lateral, muerto, muerto, ok, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, vamos a hacerlo, salgo, abro, extiendo, salgo, abro, salgo, Abro y yendo, salgo, abro y yendo, salgo, abro y yendo, salgo, abro y yendo, lentamente, ta, y yudo, salgo, abro y yendo, salgo, abro y yendo, abro, ta, y yendo, salgo, abro y yendo. Ok, ya habíamos faltado dos vueltas. Ahora vamos a hacer uno de aductores en pie, Seduto, guarda. Vamos a hacer este. Ok. Ok. Prepárate. Prepárate. Ok, va. Posiciones, guarda. Mantente, mantente firme. Mantente, mantente. Ah. Mantente, abre, abre. Abre, abre, abre, abre, abre abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, Se, Se, Se, Se, Se, Se, Se, Se, abre, abre, abre, abre, abre, abre, estos ejercicios. abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, ya corto, dai, no se mola più. no se mola, no se mola. Abro, ta, chiudo, lentamente, abro, ta, ta, ta, abro, chiudo, chiudo, abro. Facho esfuerzo con la banda elástica, dai, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Respira profundo respira profundo testa yu mantente mantente ok perfecto ahora, ¿qué voy a hacer guarda el que voy a hacer que voy a hacer posiciones guarda posiciones posiciones de esta forma de esta forma abro guarda puesto solo uno uno uno uno uno. Uno. Sí. Guarda el Teatro 60. No puedo dar las la espalda. y si no se siente, lo guardaré este. Dai. Ah. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. muy similar al, al que habíamos faltado en su, pero pues este de otras angulaciones. Dai. Dai. Dai. Sí. Sí. Sí. sí. Vamos a cambiar de de de, de gambes de gambes. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Va, continua. No. Abro, abro, abro, abro, abro, ok, nuevamente. Último, último, último, último, último, último. En cuesta se sentirá la fatiga. Vamos a reducir a farlo. De, a farlo bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Va, va. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía. Ándalo qua. Ok. Ok. Sí. Ah, abre. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Cierto, si tú lo fai con una banda elástica como cuesta, la blue o la nera, se siente la fatiga. Si la fai con otros colores, mole no sentirá un poco fatiga. Continúa, ah, Continua. Continua. Continua. Okay. Último, último, último, último. Último y finalizamos. Último y finalizamos. Oiga, la mutanda de colores, guarda. Mi amigo de la mutanda me ya, mutanda de colores. De osequio. Único. Ok. Sí va. Sí va. Va. Échalo, eh. Écalo. Sí. Sí. Sí. Sí. Resiste. Resiste, baby. Resiste. Sí. sí. Sí. Sí. Andiamo. Andiamo. Sí. Sí. Tú puedes. Tú puedes. Seis sí, fuertes. Ah. Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ay, ay, ay, ay, ay. Siento la fatiga, siento la fatiga con el glúteo, el glúteo, más el glúteo que la gamba. La siento, la siento. No ha estado fácil, no ha estado fácil, pero ya me he a finalizar estos ejercicios. Yo te reingracio porque tú has hecho estos ejercicios. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Te lo digo yo, la salud, la salud te costa. La mayor riqueza que hay en la persona es la salud. Si tú curas tu salud de 10 a 15 minutos, al menos tres vueltas a la semana se sentirá y medio será y medio en el laboro, en el estudio en todo lo que tú fai la salud la salute es belleza y la belleza es salud gracias a tutti por guardar eco este canal si tú ancora no te has inscrito inscríbete a eso activa la campanita láchame tu comentario. dime Pablo, si esta era muy fácil o volvíamos a hacer più más difícil lo no hacemos Gracias a tutti. De cuore, Pablo no te dimenticare de fare stretching. Lo prueba, paga vídeo.